El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, presentó el presupuesto general del Estado 2017. Dentro de las variables macroeconómicas más importantes están una inflación del 5%, es decir, que existirá una estabilidad en los precios. Pero sobre todo se hace énfasis en el crecimiento económico, que llegará al 4,8%, pese al contexto internacional adverso, donde las economías emergentes alcanzarán un crecimiento promedio de 4,6% y la economía mundial llegará al 3,4%. Eso es muy importante, vamos a continuar con el, eh, con el modelo actual de aprovechar los recursos naturales y redistribuir los recursos, ese modelo va a continuar eh, bajo el paraguas de sostenibilidad y eh, mantener la estabilidad económica. Este presupuesto una vez más se dirige no solamente a crecer, sino por supuesto a mantener la historia económica, que es un patrimonio de los bolivianos. Sin embargo, el motor de la economía nuevamente será la inversión pública, que para el próximo año llegará a 6.189 millones de dólares, la cual se destinará principalmente a infraestructura, además de las áreas social y productiva. ¿Qué infraestructura? Vamos a invertir el próximo año 1.830 millones de dólares, es decir, una participación de casi 30% en la infraestructura que tiene que ver con transportes, que es carretera, puentes, etcétera, que vamos a construir comunicaciones inversiones fundamentalmente en, en transportes, también está el teleférico, por si acaso. En comunicaciones estamos hablando de fibras ópticas y otras inversiones que se van a realizar y recursos hídricos con menor cantidad de 24 millones. En total, 1.830 millones en infraestructura para la próxima gestión. En el tema productivo, vamos a invertir 2.661 millones de dólares, el mayor, monto, el mayor porcentaje de monto invertido para el próximo año, 43% se está yendo al tema productivo.